¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy SleepinToray y aquí estamos con Fire Emblem Awakening. Vámonos a la aventura. Vamos a continuar. Y nos toca capítulo 3, bueno, este sería el capítulo 4 para ser exacto, y dice... El Reino Guerrero.

mm huh?

Bueno... ¿Hm? No, thank you, yes, oh qué bonito.

A ver, dice, el menú, X el menú, venga. Puedo conversar, yuhu. Pues mira, Zully y está Elsa y Chrome. Elsa y Chrome. ya

Ha <laughs> ha.

¡La sigue cagando! No, no cuela, no cuela

No colaba, eh. No colaba eso. <ríe> que le dijo fea por la cara. <ríe> Vamos a Sully y A veces si se hacen amigos, aunque a Virion no le va a gustar nada, pero bueno.

bíblico. A ver, alejar, acercar. No, venga, vamos a, vamos a por lo siguiente, que es el capítulo, aquí está en el fuerte luengo. Comenzar la misión, yes, qué pasó, estamos aquí. Venga, el reino guerrero, capítulo 3.

Brillo. En vez de frío tiene brillo. Oh. Right.

Se ha desbloqueado la fusión preparativos. Uy, menos mal que lo leí bien. Dice. En unidades puedes decidir quiénes estarán presentes en el campo de batalla. En el inventario puedes equipar las unidades con armas y objetos. Cuando termines con los preparativos, elige luchar y que comience el combate. Vale. Don... No, no, no, no, no. Vale. Pues nada, a ver. Unidades.

Mirel quedaría fuera, por lo que veo. Nah. A ver, a Kron no lo puedo quitar nunca. es así, Lisa sí. Sully sí. Miriam sí, está así. Ivac sí. Y Frederick también. Eh, me habían dicho que Frederick que pasara de él.

Entonces vamos a meter a Miriel Que puede, puede Atacar desde lejos eh, Gestión Optimizar Vamos a poner optimizar

Digamos que se autorrecolocó todo. Vale, vamos a pulsar en Banner. Volver. A ver. Sí, Frederick fuera. Ver el mapa. Habilidades, inventario. Yo creo que el sable Leif puede ir al inventario.

4 golpes, 95, crítico, 30 El mejor estoque Eso no sé si la espada de bronce La puedo cambiar Intercambiar No ¿Por qué la espada de hierro no la puedo usar? Ah, porque está equipada

Vale, da igual No Intercambiar por espada de bronce Vale Una y una. Tiene una lanza y una espada Vale Una lanza y una espada Perfecto Vamos, yo creo que está bien así Conversar, no tenemos nadie que converse Habilidades, guardar

Sí, venga, bueno, vamos a guardar antes de que empiece esto y vamos a luchar. Comienza la batalla, sí, que por cierto va a ser un poquito larga. ¿Quién va

Better hold on tight captain Could get bumpy. ¡Mira! Uh, right. <laughs> You'll be fine. ¿Qué seguridad tiene ahora? <tose> <tose> right.

dedica aquí. Vale. Los pegasos pueden volar lejos, pero son vulnerables a flechas. Dice

las flechas son letales para Pegaso, para un Pegaso Se denomina a este efecto daño adicional Hay armas que ejercen daño adicional a ciertas unidades Eso te puede venir bien o mal Los iconos que indican los efectos Aparecen al lado de las armas de las pantallas estáticas. Ok A ver Uy, que lamp Vale, bueno, pues primero que nada

Voy aquí a hablar con Kellam. ¿Don't you see me? Huh. What? Forgive Me

vamos a dejarlo aquí y yo voy a ir primero a por esto, mira aquí hay un arquero aquí hay un arquero con una llave y aquí hay una lanza de hierro vamos a ir a por los arqueros no sé si combinarás estos dos no, mira lo mejor es coger a Miriel

no se combinaban personajes? Que nunca me acuerdo Bueno Vamos a ir todos para allá Primero este, aquí Y que ataque al arquero que como estoy cerca, el arquero no va a poder hacer nada Después esta Uy... Voy... Vamos a ponerla Aquí

y que espere Esa la ponemos aquí a la, a la maga muy atrás También Ahí está, para aquí Y bueno, podría ir a dos bandas en realidad Aquí hay algún arquero

no, uy, pues podía haberlo traído para acá No, venga, vamos a ir así, total todo por un lado <ríe> Tú para aquí Y este, si no lo puedo adelantar miércoles No es lo que quería, pero bueno

pasar al siguiente turno no me acuerdo a ver que no tienes que o esperar <risa> me van a ir todos a por a por la po al por a por estar bueno quita cinco tampoco que se hagan cosa está ahí subiendo experiencias, pobre

le va a echar una flecha Perro Vas a atacar a... A mi amiguita Pero usa magia Toma ahí y... sí Si me gusta Elsa Turno mío como jugador ¿Qué ocurre Elsa?

Estaba pensando en Sumi y ti, Los dos juntos sobre el Pegaso. ¿Las unidades deben luchar siempre en fo de forma individual? ¿En si luchásemos en pareja, podríamos unir fuerzas en el ataque y la defensa. Dice, colócate junto a un aliado. Selecciona agrupar para...

Ampararte a su protección Los atributos de la unidad principal mejoran Para rotar posiciones, elige relevar Vale Pues yo creo que Sumia Debe estar agrupada con él O él con Sumia Pero no sé, cómo, no sé cuál es el...

No sé cuál es el orden que debería de, ten de tener. Voy a poner a agrupar consumia. Nos, nos venimos aquí al lancero. Uy, pero está el.. Espérate. Sí, por el momento sí. Ahora tú. Vente aquí.

Y cárgate a este. Al arquero. Pero con la lanza de hierro, no con la jabalina. No. Me vas a decir que a eso no lo ven. Si es enorme. En fin.

Usted, venga hasta aquí y ataca al arquero. Ya está. Muy bien, Estal y sube de nivel. Muy bien, muy bien. Estal tiene la llave de la puerta.

Las llaves son específicas de las puertas, sirven para abrir las puertas, ¿vale? Y las de cofre permiten abrir cofre. cofre Bien, me lo acabas de decir todo. Algunas clases como los ladrones no necesitan llaves para abrir puertas o cofres. Ah, vale, perfecto. Eh... Ahora sí, vamos a venir con esto. Aquí. Y atacamos a este.

Tiene un 100% de, hacer, de acierto Y le quedaría Aproximadamente entre 18 y 10 Venga Pero la que ataca es Sumia Por lo tanto la que gana experiencia es Sumia mm, No me gusta Y no puedo cambiar uno por otro

sé cómo se hace bueno ya está a ver tú ven aquí y cura a Erzanda vamos a debería de combinar a esta y a este pero no porque

Digamos que este tiene que ir siempre por detrás. Así que vamos a meter a la maga. La, lo vamos a unir a, a Virion. Pero Virion tiene que ser primero. Por lo tanto, maga, ven para aquí. Y agrupa. Con. Uy. <ríe> con este.

Al del hacha. Estar por un lado con este. Esta con la maga. Y este con esa. Nah, no. Esa la voy a agrupar con, con ella.

Y este lo agrupeo con este. Todo esto es para aquí. Y esperamos. Esto es para aquí. Y esperamos. No, no lo no, no separe. Esperar. Vamos a ver qué hacer enemigo. Nada. Muy bien. Vamos a unir a este con este. Vamos a ver si puede venir este.

Ay, no No Yo quería que lo curara Esto es para aquí Esperamos Estos son los que tienen la llave intercambiar La llave

que estakelan como primero relevar ahí entonces ahora sí puedo utilizar la, la puerta relevar puerta ostras, habría antes de tiempo tenía que haber metido todo el grupo allí arriba a ver primero. bueno, ya puedo venir aquí a atacar

La espada no, pero la lanza sí. Así que venimos aquí y atacamos ya. Toma ahí. Y el otro no ataca. Cuando ataco dos veces. Mira, tú qué bien. Os, oh, es azul y... Nah. Esto es para aquí.

Y creo que ya está Vale Dice Se denomina apoyo a los vínculos personales Entre unidades Cuanto más estrecha sea la relación entre ellas Mejor lucharán juntas Elige conversar para que las unidades conversen Y su grado de amistad aumente Vale En este caso entre Sumia y Yeye No, no hay, no hay mucho eh, A ver, relevar

no, relevar Sí así no Sí Esperando Estos señores pueden venir aquí Pero está ocupado, así que, que vengan aquí Y que esperen

¿Y estos no pueden volar? Sí, mira, aquí. Y esperar. ¿Falta alguien? Sí, estos que los vamos a poner aquí en segundo plano. <coughs> aquí hay un, algo que no se puede coger. Pues aquí falta alguien por mover.

Creo es esto. Vámonos aquí. Vale, se mueve. Ostras. Se me olvidó cambiar a Sumia por. Por Chrome. ¿Y este qué es? Un hacha.

intercambiamos no yo

Aquí Relevar Y ataca okay. Vale, ahora sí que me gusta Ansin, Sí Aquí Y estar coge los objetos

Tengo un sueño para cuando la guerra acabe Inventar la mejor receta del mundo Pues yo querría que la gente me viviera Ah, bueno Bueno, no está mal Estos dos señores Si vienen aquí Pueden atacar a esta

los dos al mismo tiempo. Una con magia y otro con. Creo. Toma ver. Toma. 27. Qué bueno. A ver, estos dos para aquí. Y. Tenemos a relevar. Para curar..

A estos Y Zully curada Y este se viene para aquí Y que ataque a Zully, ¿no?

Ahora voy a hacer que toda la tropa haga así, trrr, venga por aquí, se carga todos estos, cojamos esto abramos esta puerta, se carga estos de aquí y por último a ella. Entonces yo creo que voy a hacerlo un poco fast.

Los acerqué mucho Pues nada, que empiecen la masacre Toma Es una nivel 4 nivel 4

No Es para ganar Vente aquí tú Y ataca aquí Con el estoque Zumi algo por favor

Gracias, Consigo la llave de la puerta. Estos que se vengan aquí y curen hasta... El... Voy a ver con un poco de suerte... Sí. <ríe> Venida aquí.

Vamos a relevar y atacamos eh. con las jabalina Venga, Stal, tú ataca también. Ataca Stal, ataca Stal. Stal no ataca. Me cago en todo. Y. ¡ay, qué pena! Y desde aquí no puedo atacar.

Vamos a darle un poquito en la, en la retaguardia. Por lo que pudiera pasar. Y estos que vengan aquí a... En realidad no, porque estos tienen, tienen que ser curados. Nada, los dejamos aquí, esperamos. ¡Ah! ¡No!

Aquí Y atacamos Por capullo Toma Ahí Muy bien Y ustedes pues vengan aquí Y curen a A esta gente Muy bien Lo malo es que eso no está ganando nada De experiencia

muy mal, muy mal A ver, esto todo es aquí A ver si con un poco de suerte Suben su Su, su enlace Siempre intento practicar un rato Un líder tiene que mantenerse en plena forma Mejor su dominio con las almas Perfecto nada Estos están curados, vamos a ponerlo por aquí Estos todavía no están curados Así que vamos a dejarlos aquí quietos

Primero que nada, vamos a mover, a mover estos para aquí. Bueno, como el rango de acción llega a ver, al PDS, pues lo vamos aquí y lo metemos aquí y esperamos. Esto vamos a ponerlo aquí en la reta. No, no, sí, separar.

Vamos a ponerlos por aquí un poquito. Y relevamos. Relevar. No, me tengo que mover primero y relevar después. Con vale, esto hasta que le pille el truco, claro. Esto está aquí. Y vamos a curar a Julie.

Subo otro nivel, Lisa, que ya va por el nivel 5. Y falta ellos dos por curar. si lo vamos a dejar aquí cerquita.

Son los que tienen la llave de la puerta Como Son los que tienen la llave de la puerta Son los que pueden venir de aquí Así que vamos a mover las tropas Este para aquí Venga Y elevamos, no Yo creo que este es tal. Esperamos Esto es para aquí y Esperamos

Pa' aquí Y esperamos Y por último Estos para aquí Y abrimos la puerta Uy, problema, ¿eh? ¡Toma, toma! Así me gusta El sube de nivel Al 4

Aquí es un espadachín y tiene un hacha. Yo creo que a estos los meto aquí y espero. A estos todos los meto aquí y espero. No, separo no, espero. Esto los pongo aquí y espero.

esto lo pongo aquí y espero jo. y relevo espero necesito cuatro once y, DJ, y once wow

Aquí se va a poner la puta

Un martillo oye, oh, no está mal Y ya está, ¿no? Solo queda esta Tiene unas jabalina No sé si... Crom...

se mueve vale pues está para aquí y relevamos y esperamos esto para aquí esperamos estos de aquí pueden atacar

A intentarlo solo intentarlo fire ostras venga ustedes todos aquí y ataquen ya hay cogí un estoque

Toma lo hay. Eso no ganó nada de experiencia, muy mal. Pero bueno. Está muy bien.

Forgive me.

Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Por supuesto, mmm, necesito consejos de cómo hacer para las siguientes batallas. Y yo sé cómo va a ser la siguiente porque tengo ahí arriba, como pueden ver, el capítulo 4, 2 Falchon. Pero si me quieres explicar, por ejemplo, porque vi que a Ersa apenas la usé. Entonces sería sería mejor tener por separado a Ersa y, y a Lisa, por ejemplo

y así que cada cual tenga su, su, sus propias experiencias, o mejor agruparlos y llevarlos de, de grupo. Todo eso, si me lo tienes que explicar, explícame que, cómo debería ser abajo en los comentarios. Espero que este capítulo te haya gustado, si es así, dale like, y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo, a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Fire Emblem Awakening. Adiós.